Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos volar utilizando el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra eh, son una serie de corrientes eléctricas que son emanadas por el Sol y de esta manera se produce el campo magnético de la Tierra. Lo que tenemos que hacer para poder volar es básicamente anular nuestra gravedad, es decir, lo que nos mantiene sujetos a, a, al suelo es el peso de nuestro cuerpo, ¿sí? entonces tenemos que aplicar la antigravedad para poder volar, porque una vez que eh, dejemos de tener gravedad en nuestro cuerpo, es decir, que nuestro, el peso de nuestro cuerpo nos, nos jale a a estar sujetos al suelo, eh, automáticamente este campo magnético de la Tierra nos va a elevar hasta que podamos levitar y eventualmente podamos eh, volar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se, se hace para llegar a un estado en el, en el que perder la gravedad? Bueno, hay que recordar que para poder volar tenemos que hacer nuestro cuerpo tan ligero como una pluma entonces esto se logra de la siguiente manera lo que tienes que hacer es eh, ponerte en una posición cómoda y esto lo vas a tener que practicar varias horas al día si sí, lo puedes lograr pero tienes que tener la paciencia para poder lograrlo eh, ya después de eso Tienes que ponerte en una posición eh, de, que sea de tu preferencia en la que estés cómodo eh, y este, de mantenerse así eh, durante varias horas hasta que tu cuerpo pierda ese peso que te ata al suelo. Hasta que tu peso pierda esa, esa gravedad. Es ahí cuando el campo magnético de la tierra automáticamente nos va a, a elevar y ya con eso vamos a poder eh, volar ya que el peso del cuerpo se elimina estando estático en una posición durante mucho tiempo les voy a poner un ejemplo eh, las alas que tienen los pájaros para volar y las aves eh, por qué pueden volar los pájaros y las aves bueno eso es muy fácil porque sus alas eh, están sin movimiento por mucho tiempo, es decir están sin movimiento, están estáticas eh, sin mucho tiempo y entonces eh, esto es lo que hace en realidad volar a, a las aves, que sus alas están sin movimiento durante mucho tiempo y ya eh, de lo demás se encarga el, el, el campo magnético de la tierra. Esa sería la explicación y eso es lo mismo que tenemos que aplicar los seres humanos si queremos volar. Si queremos volar tenemos que eh, dejar de mover nuestro cuerpo durante mucho tiempo, tenerlo sin movimiento, eh, que dure bastante tiempo estático, para que eh, se vuelva extremadamente ligero y pueda flotar. Y ya eh, lo que nos va a elevar, es el, es, es el magnetismo de la tierra, no es el campo magnético de la, de la tierra, porque este campo de ma de ma de magnético de la tierra, ya lo digo, son una especie de. Eh, es una especie de viento, por así decirlo. Es una, una especie de corrientes eléctricas muy poderosas que te pueden elevar. Entonces, si tú quieres volar, tienes que hacer tu cuerpo muy ligero para que puedas volar ese es la, el secreto y el verdadero conocimiento sobre cómo se puede volar bueno amigos si les gustó el vídeo denle like suscríbanse al canal activense las notificaciones y si pueden también únanse muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo